Muy bien, aquí tenemos la parte más importante quizás eh, o una de las partes más importantes eh, del, de, la, de la secuencia de videos para instalar Linux en tu máquina. Esto que estamos viendo aquí en pantalla es una máquina virtual, es decir, que es aquel programa que yo ya les había mencionado que permite instalar sistemas operativos dentro de sistemas operativos. Tengo el escritorio así. Para que vean que esto es esto que acabo de, de minimizar, no es más que un programa. ¿sí? Este es el sistema operativo anfitrión o padre, o como le quieran llamar, este que están viendo ahora. Y aquí adentro, o aquí dentro, hay máquinas virtuales. Tengo, por ejemplo, en, instalado aquí Android, Arc Linux, Debian, Fedora, FreeBSD, etcétera, etcétera. Pero vamos a detener aquí en Linux Mint Debian Edition. ¿Por qué? Porque es un Linux muy fácil de instalar o por lo menos entre de lo que es una instalación de Linux para lo, para lo que es una instalación de Linux y el trabajo que lleva. Eh, este proceso de Linux Mint Debian Edition es mucho más sencillo que por ejemplo instalar OpenSUSE o instalar otros. ¿eh? Hay sistemas operativos Linux que una vez que están instalados nos pueden gustar más o menos, pero lo cierto es que si estamos recomendando una distribución. O sea, cada sistema Linux se llama distribución, ¿verdad? Si estamos recomendando una distribución Linux para la gente, vamos a recomendar una que sea fácil de instalar y fácil de operar una vez instalada. ¿Sí? Bueno, muy bien. Así que vamos a iniciar Linux Mint. Eh, recordemos lo siguiente. Esto es lo mismo que tú vas a ver cuando instales tu sistema operativo Linux. ¿Está bien? Voy a maximizar para que nada nos distraiga, como hago siempre. Esta pantallita gris que está ahí en el medio es lo que tú vas a ver cuando hayas pasado por los procesos que he explicado en los dos videos anteriores. ¿Ah? ¿Vas a ver esta pantallita? Tú, yo lo que hice fue tocar las teclas de cursor, las teclas de movimiento del cursor, estas que estoy tocando ahora. Si tú no haces nada, si tú simplemente esperas, Linux Mint va a arrancar y vas a ver el escritorio. Se detuvo acá porque yo toqué las teclas de movimiento del cursor para hablar un poquito con ustedes acerca de qué se va viendo en, en cada lugar y para ir explicando correctamente todas las fases. ¿Ah? Intento no perderme de nada para que tú no te pierdas de nada al momento de la instalación. ¿Qué sucede si tú tocas una de las teclas del cursor de movimiento, las flechitas arriba o flechita abajo? ¿Ah? Se detiene la instalación, pero no se cancela. ¿Qué tenés que hacer? Seleccionar la primera de las opciones, esa Start LMDE4, Start Linux Mint Debian Edition 4, y apretar Enter, que es lo que voy a hacer yo ahora. ¿tá? Entonces, esto es lo típico de Linux. Eh, inicia mostrando un montón de mensajes, que es básicamente cada cosa que hace el sistema te lo está mostrando. Eh, recordemos que eh, ingresar al mundo Linux es ingresar a un mundo distinto. ¿Está bien? No esperemos que Linux se comporte como Windows, porque no lo hará. Es una cosa totalmente distinta. También es un sistema operativo, pero no es igual a los sistemas de Microsoft. Es otra filosofía que no tiene nada que ver, que involucra lo filosófico, lo social, lo político, incluso lo técnico también. ¿tá? Así que vamos a, tenemos que cambiar de cabeza, primero que nada. Estamos instalando un sistema operativo que nos va a permitir hacer lo mismo que Windows, nada más que de otra manera. ¿tá? Bueno, ahí lo maravilloso de Linux Mint Debian Edition es que. En pocos segundos vos vas a tener un sistema operativo funcionando ahí. Como lo van a ver ahora, eh, al cabo de minuto, minuto y medio, vos vas a tener eh, un escritorio con un navegador web y conectado a internet como si fuera mágico. Lo que se desprende de esto es lo siguiente. Vos podés llevar un pendrive con un sistema operativo instalado dentro y usarlo en cualquier máquina. Tú no dependes ni de una contraseña que la máquina tenga, o sea que el sistema tenga, no dependes de que si adentro tiene Mac, Linux o Windows, no importa. A ti eso no te tiene que importar porque tú lo que tienes que hacer es tomás una máquina cualquiera, ¿sí? que esté apagada o en su defecto la apagás, le pones el pendrive en un puerto USB, la haces iniciar a la máquina desde el puerto USB como yo expliqué en el segundo video y acá vas a tener Linux Mint. Mira, mira qué fácil. Es sencillo, ya está. No tenés que hacer más nada. Eh, acá tenés un sistema operativo totalmente robusto y seguro. Está conectado a internet, como se ve acá. ¿sí? Connected to the wider network. ¿sí? Eh, está hasta con la fecha de hoy. Agosto 16 de 2020, sábado. Eh, me quedé pensando si Sunday es domingo, o si, sí, Saturday es sábado, Sunday es domingo, muy bien, ¿eh? estuve bien en pensar eso, algo me decía, hey, está mal, claro, porque como son pasadas las 007, ya la máquina muestra domingo. Eh, esto depende de la zona horaria en la cual estés, nosotros somos menos 3, pero si, si cuanto más arriba esté la zona horaria, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, eh, mayor será el corrimiento horario, ¿está? Esto es lo principal, para que veas que este sistema se conecta a Internet y navega, por ejemplo, vamos a abrir Firefox, y te voy a mostrar cómo podés eh, abrir una página web cualquiera y ponerte ya a usar el sistema sin haberlo instalado. Eso es increíble porque, o es maravilloso, porque tú tenés siempre la posibilidad de examinar lo que vas a hacer ulteriormente, lo que vas a hacer después. ¿Ves? Eh, esto arranca, esto funciona como si estuviera instalado en el disco duro el sistema, pero tú acá no estás instalando nada, no estás dejando huellas de nada. Para que quede más claro, si tú inicias Linux Mint en cualquier ordenador, usas la máquina y luego la apagás y te vas, nadie se va a dar cuenta que tú estuviste ahí. Es decir que no dejas rastros de nada. Los únicos rastros que vas a dejar son aquellos eh, que sean producto de una, un mal manejo. Si tú te metes con el sistema que está durmiendo en, en la máquina, en la unidad de almacenamiento, y borrás cosas, esas cosas no se van a poder recuperar nunca más. O sea, que lo que hay que hacer es usar esto, estar dentro de este sistema operativo y este escritorio. Nunca bajar o ingresar al sistema de archivos del sistema padre o madre, que es el que está instalado en la máquina. ¿Está bien? Profundo respeto por eso. ¿Qué es lo que te estoy diciendo que no hagas? Esto, mira, voy a abrir el navegador de archivos, porque así como hay un navegador web para internet, también hay un navegador de archivos para los archivos de la máquina. ¿Ves? Eh, por defecto o por omisión, Linux Mint no te muestra las unidades internas de la máquina. Pero si tú te metes por acá, por el File System, y sabes a dónde ir, te vas a poder meter, por ejemplo, al disco duro de Windows, por decirlo de una manera rápida. Y si te metes ahí y solamente consultás, mirás fotos o abrís una película para mirar que ya estuviese ahí o lo que fuere, no hay problema. Pero si tú te metes a eliminar cosas o a cambiar cosas de lugar entonces estás en un problema porque la gente se puede dar cuenta de lo que hiciste. ¿Para qué sirve un sistema operativo así como este? Se llama modo live, esto que estamos viendo, que es la acción de no instalar el sistema, pero sí utilizarlo en la máquina. ¿tá? ¿Dónde está el sistema ahora? Está en el pendrive, pero también se copió a la memoria RAM del equipo. El sistema operativo se puede utilizar porque está en la memoria RAM del equipo copiado. Es decir que... El proceso de arranque o mal llamado de buteo en español mal llamado así, se refiere a lo siguiente. Cuando tú realizas todos los pasos previos como debe ser, el sistema operativo del pendrive pasa a la memoria RAM del equipo. Es decir, no pasa, se copia, se mantiene en el pendrive para siempre. Y siempre va a poder, vas a poder usarlo en cualquier máquina. Pero cada vez que lo pongas al pendrive en un puerto USB y arranques la máquina del modo que corresponde, el sistema operativo hace una copia de sí mismo en la memoria RAM del equipo y corre desde ahí. O esa es la explicación tan temida de que muchos estudiantes me preguntan, pero ¿y cómo haces para tener el sistema ahí sin haberlo instalado y sin borrar nada de lo que estaba antes? Porque justamente el modo Live, que Linux es la única, el único movimiento de software que lo permite, de forma real eh, y, y en serio y de forma, digamos, profesional, eh, ¿Cómo lo hace? Bueno, copiando el sistema en la memoria RAM. ¿Y qué sucede con la memoria RAM? Que cuando tú apagas la máquina se elimina todo el contenido. Entonces no queda rastro lo que estás haciendo. Y está bien que se elimine el contenido y no es peligroso. Windows hace lo mismo. Cualquier sistema operativo hace lo mismo. Si la diferencia... Pensemos en lo siguiente. Si el sistema operativo está instalado en la máquina y tú prendes la computadora, lo primero que hace es que se copian partes del sistema, a la memoria RAM, y funcionan desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué todo funciona así? ¿Por qué Mac funciona así? ¿Por qué Windows y por qué Linux funcionan así? Y todos los sistemas operativos básicamente porque el tiempo de acceso a la memoria RAM es mucho mayor o mucho más rápido, mejor dicho, que el tiempo de acceso a la unidad de almacenamiento. ¿Está? La RAM es más rápida que el disco duro, para entenderlo de alguna manera rápida. Si el sistema funcionara directamente desde el disco duro, sería un sistema tosco y difícil de operar. Pero como opera desde la memoria RAM, copiándose a sí mismo las áreas que, que necesita, se las copia a la RAM, y las pone disponibles para el usuario, como es así el procedimiento, entonces funciona muy bien. ¿tá? Así que, habiendo explicado todo ese procedimiento, todas las cuestiones de seguridad y demás, vamos simplemente a entrar a Google. ¿sí? www.google.com y como estamos en Uruguay, le vamos a poner .ui, ¿sí? y ahí tenemos a Google. Vamos a ver si entramos al canal del profe. Eh, vamos a poner youtube.com barra C. Opa, tengo el teclado mal configurado. A ver si encuentro las, las teclas correspondientes. Mm, a ver. Ah, ya, ya, ya. Uh, C barra Hugo Napoli Profe, esa es la URL de mi canal de YouTube. Le damos Enter y al cabo de nada, prácticamente, vamos a estar dentro del canal. Recordemos que este es un sistema operativo que está corriendo sobre otro sistema operativo, utilizándolo, y la máquina, la pobre máquina que está abajo, está en realidad prestando servicios de procesador, memoria RAM, unidad de almacenamiento, tarjeta gráfica, tarjeta de red, todo eso... Se los está prestando a los dos sistemas operativos. Está funcionando Linux CentOS, que es el sistema padre o anfitrión. Y está funcionando Linux Mint en modo vivo, que, que no, es, no es pavada, no es poca cosa. También en la misma máquina. ¿tá? Y aquí tenemos el canal. ¿tá? Yo lo que voy a hacer ahora es, voy a cerrar el navegador y voy a cambiar de idioma al sistema. Porque está en inglés, como se ve acá. ¿Está bien? entonces ¿Cómo hago para, para cambiar de idioma el sistema? Primero que nada, eh, aviso que este paso no es necesario, pero como hablamos español, no vamos a evitar este paso. Está bien hacer esto. Si tú, si tú no quieres hacerlo, no, no lo tienes por qué hacer. Yo te voy a mostrar todo cómo se hace para que tú tengas la menor cantidad de interrogantes posible al momento de hacer esto mismo que yo estoy haciendo ahora. Lo que vamos a, lo que vamos a hacer es escribir lang o language, ¿tá? para que aparezca esto acá. ¿tá? Acá escribimos lang y le damos clic a languages. Y esperamos un segundo. El sistema operativo va a reconocer el, el, el idioma que ya está instalado o los idiomas. Va a hacer un relevamiento y nos va a mostrar esta eh, ventanita. Eh, el sistema operativo ya viene por defecto con inglés de los Estados Unidos eh, pronto ya para usar. Entonces lo que vamos a hacer es aquí abajo install and remove languages. Eh, es decir, instalar y remover idiomas. Vamos ahí y vamos a buscar a Spanish. ¿Está bien? vamos Tenemos que tener un poquito de, de paciencia. Porque evidentemente, por lo que les explicaba recién. ¿ah? Que la máquina está virtualizada. Si no, no habría forma de filmar todo esto de forma decente. Habría que filmarlo con un celular y todo lo demás. Y no, no, no está bueno. Así que... Eh, eh, aquí esto lo podemos eliminar, este idioma, pero una vez que hayamos instalado el español, no ahora. ¿eh? Add, o sea, agregar o adicionar. Le damos clic ahí y buscamos Spanish, que está por orden alfabético: A, B, C, D, bla, bla, bla, bla. bla. Esa historia. Entonces vamos acá. Eh, Spanish argentina es una buena opción, pero como estamos en un. porque hablamos muy parecido, los uruguayos y los argentinos. Eh, no sé si variará demasiado la cuestión. ¿eh? entre uno y otro, pero como somos uruguayos o estamos en Uruguay, le vamos a poner uh, Spanish Castilian Uruguay. Instalar. Esto es extremadamente rápido porque el idioma ya está en, en, en el pendrive. Entonces, ¿qué hace Linux Mint? Lo va a buscar al pendrive al idioma y lo copia a la memoria RAM. ¿sabes? No nos olvidemos de eso. Entonces, eliminamos ahora sí el inglés Remove. ¿sabes? Ahí tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cerramos acá. Eh, va, vamos a tener que hacer dos cosas más. Primero, cambiar la interfaz, eh, la, la región, el formato de fecha y hora y, y, y el idioma de todo el sistema. Primero eso. Hacemos clic aquí y la única posibilidad es spanish Castilian, porque el otro está, está, está eliminado el otro idioma. Si hubiéramos dejado el inglés, nos mostraría las dos bandritas, la de Estados Unidos y la de Uruguay. Pero nosotros queremos la de Uruguay. Si, si estás en Colombia o en algún otro país, no importa. Instalás el idioma de tu, de tu país o el que más te guste y listo. Una vez seleccionado en estos tres campos, vamos a darle Apply System Wide, es decir, aplicar a todo el sistema. ¿tá? Bien, hecho, ¿ven? Acá cambia, Language, Spanish, Región, Spanish, In Time Format, Spanish. ¿tá? Bien, ahora cerramos. Y lo intuitivo sería que todo se hubiera cambiado a español, pero no. Tenemos que cerrar sesión y volver a iniciar sesión. ¿Cómo cerramos sesión? Con este apagamos, con este bloqueamos la pantalla, con este cerramos sesión. ¿Qué es cerrar la sesión? Quiere decir que este usuario que se ve acá no va a usar la computadora por el momento. Entonces, en vez de apagar la computadora, lo que hacemos es, como podríamos decir, apagar el usuario ¿tá? o algo así. Logout, nos vamos para afuera. Entonces aparece la pantalla de bienvenida del sistema. Y en la pantalla de bienvenida al sistema ponemos uh, Mint. El usuario que vamos a usar es Mint para iniciar. Ese es el usuario que Linux Mint nos da al principio, cuando todavía no instalamos el sistema ni hicimos nada en él, como estamos haciendo ahora, que suelo probarlo. Contraseña, nada, Enter. ¿tá? Escribimos Mint, Enter, y cuando aparezca contraseña le vamos a dar Enter también. Y ahora sí vamos a ver que efectivamente va a aparecer en español, salvo el icono de instalación, porque se llama así y los nombres propios no se cambian. Ahí inicia el sistema y acá tenemos, ven, equipo, carpeta personal, ahora sí estamos en español. Y el menú, oficina, sonido, accesorios, gráficos, todo eso. ¿sabes? Esto también está bueno, eh, actualizar las carpetas estándar al idioma actual. Antes se llamaba desktop, el escritorio, las, las descargas downloads, eh, la carpeta documentos llamada documents, music, pictures. Nosotros no queremos eso, queremos, eh, no queremos conservar los nombres antiguos, queremos... Actualizar nombres. ¿tá? Así que actualizamos los nombres. Listo. Pronto. Ya está. Ahora sí podemos proceder a instalar el sistema operativo. Hasta acá que vimos eh, un montón de cosas de los videos anteriores. Vimos cómo arrancar un medio live o un medio en vivo de Linux. Y eh, vimos cómo cambiarle el idioma, que ya es bastante. Ahora vamos a continuar por la verdadera instalación. Vamos a instalarlo de verdad, de verdad.